casi nada, casi nada. Eh, cómo hiciste para llegar cuéntanos lo que hace toda la gente lo normal hay que subirse en una moto qué sé yo bajarse pedir permiso pagar eh, a los vehículos sí les a cobran, los vehículos les a los vehículos grandes sí a, a, las, motos a no. las motos Hay que poner unos mangos las motos no las motos no este yo es... se los mandé ayer, ayer ayer estaba eso ayer así más o menos ¿no? ajá, ajá. Ayer estaba tranquilo, no había lo que hay hoy. Hoy está más complicado. ¿En qué sentido? más en que hay más bloqueo, mucho más bloqueo. ¿Pero es con gente o son cosas que ponen? No, ramas, gente, árboles, gente de ahí mañana. Uno, dos o tres de los que han amanecido y los otros que a las, a las seis de la mañana ya entraron al turno nuevo que se llama, ¿no? Claro. No, ahí estaba tranquilo, eso fue ayer. Claro, claro. Pero claro. hoy ya estaba bastante complicado. Correcto. O sea, era medio complicado, con la, a, arriba de la moto, qué sé yo, con la... Con la, ...con la maleta y ponerse a firmar, ¿no? O sea, eso, eso, eso es lo que está ocurriendo... ...y ahí hay gente también... ...con ¿no? gente que está, que no te deja pasar... ...y en algunos sitios, por ejemplo la Alemana, Quinto Anillo... ...hay algunos ahí que te cobran dos pesos, tres, cinco pesos... ...por dejarte pasar... ...y pasan tres, cuatro vehículos, ¿no? Ya. Correcto. Después en moto, eh, tú te tienes que bajar, pedirles permiso... Y ...llegas al aeropuerto y es todo normalidad. Sí, hasta la G, es el último paso ahí de la G... Sí. Y de ahí para allá, y bueno, ya no hay vivienda, no hay absolutamente nadie y, y, y la cosa camina, ¿no? De acuerdo. Pero es un perjuicio enorme. ¿Cómo no? Eh, alguien dijo que esto va a durar hasta el miércoles cuando se acabe la gasolina. Pasado mañana. Sí, señor. Pasado mañana. El, las empresas públicas del Estado trabajan normal. Uh -huh. Han cambiado los horarios, van de 9 a 5 de la tarde. Por pues, favor, está trabajando de 9 a 5, pero está trabajando... Porque hay que ir a trabajar, ¿no? Después eh, la gente no asiste a, a los sitios eh, en busca de hacer un trámite porque no se puede desplazar de su casa, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto, o abres sea, claro, eh, el local comercial, digamos, y quién viene? ¿Nadie? No viene nadie. Ese es el punto. Un café, no sé qué. Se no, llama? No, no, no, no, no, café no creo. café Cerrados todos los Cerrado cafés. Eh, Restaurantes. Por lo menos ayer no vi yo. No. Está el tema, como está de moda el delivery, ¿no? Claro. Que se hizo de moda cuando tuvimos el tema de, de la pandemia. Claro. Y de esa es manera salvan. Se, de esta manera se está salvando. O Pero, sea, ya como que está el, un operativo ahí armado claro. para la gente que quiere comida, que sé yo, le llaman y le llevan, ¿no? Claro, que obviamente igual es un perjuicio. Porque no es lo mismo tener el local lleno, ¿verdad?, con 20, 30 mesas, que mandar por delivery. No, y hay gente que, que vende en la calle, esa es la que está preocupada. Claro, obvio. Está complicada, ¿por qué? Porque ¿qué come esa gente más tarde? Claro, ¿Eh? claro. Ese es el gran problema que hay. Sin duda. Eh, dicen que la gasolina se acabaría el miércoles en los servicios y, bueno, como no se puede pasar camiones de alto tonelaje, pues no habría más gasolina y ahí sí... ...vamos a tener muchas complicaciones, ¿no? Mm. O sea, no va a haber gasolina para nadie... ...no es que los gamonales andan en sus camionetas... ...pasan, hacen lo que le da la gana... ...y lo, los otros andamos en, en... ...en moto... ...en moto o en bicicleta, ¿no? O sea, ahí o andan todos en bicicleta... ...porque no va a haber combustible para nadie, ¿no? De acuerdo, muy bien. No sé, mi percepción es que... Eh, ...y esto... ...las posiciones de un tipo de persona... ...son demasiado encontradas, o sea... Es como cuando le quitas un juguete a un chico, ¿no? O sea, no, no, no, grito, zapateo y me voy. Cuando esto se puede arreglar, ¿no? De acuerdo. Porque al final, creo que la cantidad de meses, hasta cuando se iba a dar esto, ya no es lo mismo. No, es un mes nomás. Imagínate, un por mes. 30 días. El gobierno ofrece entregarte todo octubre 2025, 2024. Y los cívicos, su cronograma, digamos, ese sí. cronograma que lo guardan como el sexo sí. de Los Ángeles, nadie conoce ese sí, detalle, porque termina en septiembre. pues lo único que dejaron ellos en la reunión fue el... el... El decreto. El decreto, claro. La redacción del decreto que ellos pretendían que se apruebe sin tocar una coma ni un punto. Y eso es eso no, pues obviamente no. Eso no es producto del diálogo, del encuentro, es producto de la imposición. Y ¿no? sí, eso, que eso no... es lo que, lo que está echando a perder las cosas, ¿no? Lamentablemente. Hay imposición. Hay, qué sé yo, posiciones encontradas La Cámara de Industria y Comercio quiere abrir los locales. Pero ¿para qué vas a abrir? Se lo van a apedrear. Complicado. Bueno, ¿y en el medio del fútbol? En el medio del fútbol, en el medio de esta polémica de este lanzamiento libre penal que, que vamos a ver ahora. Ese es el tiro libre penal. Fíjate en el arquero. Son los tiros libres penales. ¿Ah? Creo que uno de los problemas es el penal sí. que cobran. Sí, no, no, no el, el penal el partido, donde el. Que lo cobran dentro cuando en realidad parece que la jugada era fuera del área. No, no, no, no. El penal, quiero eh, que se lo dicen, porque arquero. yo el partido no lo vi. Sí. ¿Ya? Ahí está. El arquero se adelanta, fíjate, aquí. Se adelanta el arquero. Bueno, todos los arque... todos los penales los arqueros se adelantaron. Sí, increíble. Fíjate. Increíble. ¿Ya? No el se arquero se no decir. dijo absolutamente nada, el perdón, el árbitro. Pero va a haber uno. En que lo va a repetir. Pero es increíble, sale corriendo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí están, van a festejar. Lo que pasa, yo no vi el partido. Recién acabo de llegar, me lo ponen esto, no me lo explicaron. Pero la idea es esa, que el arquero dicen que se adelantó. Y por eso eh, el árbitro decidió que había que repetirlo, el Lo penal. repite y lo hace. Claro, decidió, ahí está el arquero. No sé si, si se adelantó, pero parece que sí. Pero si hubiéramos partido de la misma lógica, todos los otros hubieran tenido que repetirse, ¿no? Totalmente, los tiros penales, totalmente. ¿no? Pero además, porque lo vimos hace un rato con Shamir, eh, hay sí. un penal que cobra el árbitro, que no es penal. Lo hacen, la infracción la cometen fuera del área. No sé si tienen no, esa imagen, chicos. No, esa no si pueden vi. ver un poquito eh, para atrás, ¿no es cierto? Cuando Shamir <coughs> estuvo acá, nos mostró esa imagen. El momento en el que supuestamente le cometen penal, infracción al jugador de... <coughs> Eh, de vaca 10, ¿verdad? Sí, de cuando, 10. Cuando claramente. Ahí, ahí, esa, exactamente. Ese es, la, ese es el penal que cobran a favor de vaca 10. Ahí, mira, fíjate, ¿dónde es la, dónde es la jugada? ¿Dónde lo cruza? A ver. Complicado, ¿no? Sí, esa afuera. Esa fue era. Bueno, dio penal el árbitro. Dio penal y con este. Con este creo que empató. En ese momento empató. Estaba perdiendo 1 a 0 el equipo de Pando, ¿sí? Lo que dijo Peña, ¿no? Sí, escuchémoslo. Sí. Eso sí lo tengo. Y este Dale. es el penal. Bien, lo escuchamos a Peña, ¿no? Sí. en casa, nos vuelve a pitar el mismo árbitro y nos vuelve a cobrar penal y no creo pues, que esté bien eso no sé si me da igual si dirijo o no dirijo pero la corrupción es tremenda oiga me da igual y si dirijo bien y si no también pero esto se tiene que acabar, ya les dije desde el martes están ellos entrenando acá, ¿y quién paga eso? presidente de la federación, por amor a Dios por amor a Dios entonces ¿para qué estoy trabajando yo? Así es difícil, ¿no, profe? Luchar contra más de 11 que están en la cancha. Pero es que es difícil tenés 11 mantener los cuatro árbitros, tenés el de la cabeza arriba que le tira un pitazo, que el mismo árbitro no es arbitrado, o sea, es una vergüenza. O sea, ¿Qué te voy a decir? Digamos, Sí, pelamos un montón de goles, sí pudimos nosotros, pero capaz de que, de, que, que las cosas sean limpias, pero no, no puede ser, digamos, que yo me vaya a mi casa. Este, sabiendo de que hay otro que no quiere que yo suba ¿no? y por qué no nos dice y así no competimos pues, y nos quedamos afuera y, y vemos qué hacer pues no pero no puede ser posible digamos de que apadrine este, casi una semana estando aquí en La Paz o sea, cuál es el propósito, será que un voto o, o será que mis hijos no van a ver lo que yo estoy haciendo yo les digo algo, hay un Dios que lo mira todo y él es quien lo va a jugar la plata no es todo en la vida porque eh, la dignidad no tiene precio no sé si volver a dirigir, pero el de la cabeza, que es el presidente de la federación, está haciendo las cosas chueca. No importa si no dirijo, como le digo, pero que, no, que tenga un poquito de, de, de servir, por lo menos al fútbol, que no lo dañe. Que no lo dañe, porque no está haciendo las cosas bien. Rodríguez, no sé pues si, si tendrá plata. Rodríguez fue mi compañero real. Y no ganó plata ni como futbolista, no sé si habrá ganado plata de otra manera. Entonces no da, pues viejo, para, para hacer, digamos. ¿Y, ¿Y dónde está más fácil? Capaz que yo tire la toalla como entrenador y me voy de dirigente. Ahí, ahí estoy seguro, pues no le pelo. Ahí no le pelo. Entonces, pero jamás lo voy a hacer, porque en mi casa me enseñaron a tener dignidad. Y, lo, y los cinco pesos, o diez o 20 pesos que llevo a mi casa, lo llevo con dignidad. No vendiendo partidos, no recibiendo plata de dirigente ni de jugadores. Durísimo Sí, pero el problema Yo estoy acostumbrado A este tipo de declaraciones Cierto Y nadie es capaz De probar absolutamente nada Ahí está Ahora que el equipo De, de los pandinos Estuvo en Guarina Entrenando En los últimos cinco días Eso es verdad ¿Quién banco eso? Es la pregunta Hay que preguntarle pues A, a, a quien maneja El centro de Guarina Que es la gente De We're Ready Ellos son los que manejan eh, El centro de Guarina Y alquilan Si usted quiere ir A jugar fútbol Se le alquilan la cancha Si usted quiere ir A vivir ahí También se lo alquilan Claro el problema es. A la selección se lo dan gratis. Claro. Pero la pregunta es: ¿quién pagó, no? ¿Tiene la institución de Pando? Esa es la pregunta que. La interrogante que se Hasta abre. donde yo sé. Es un equipo de fútbol. Sí. Y que ha llegado a ninguna instancia en la cual está. Yo me imagino que debe tener dinero para haber aguantado eh, ...a llegar hasta ahora, ¿no? ¿Dónde está? Tiene sponsoreo. Ahí está. Entonces está bien, pues. Ahora, eh, hay que preguntarle a la gente de Orway. ...¿Quién pagó la cuenta? Uh -huh. eh, yo recién me voy llegando... ...a la tarde, yo le aseguro y para mañana... lo voy a mandar a hacer una nota a los compañeros... ...porque a ellos hay que preguntarle... ...¿Quién pagó la cuenta de vacadía? Porque esto es lo que está preguntando el señor Peña, ¿no? Así es, absolutamente... absolutamente. ...ahí abre el signo de interrogante... Eso es lo que pregunta Peña, ¿quién pagó la cuenta? Porque él entiende que, que alguien... ...le regaló esto a alguien... Eh, ...fíjense que... ...si... ...hacemos un poco de recuerdo... Entre las relaciones que tenía el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y el, y el presidente de, de este equipo, Pandino, cuando era presidente el otro de la Federación, no era la mejores. Se han dicho de lo que les ha dicho, de lo más imaginable. Marcos Rodríguez, ¿era? Sí, señor. ¿no? Que Marco falleció, Rodríguez. ¿no? Por cierto. ¿Qué? ¿Falleció o no? No, que está más ah, vivo no. que usted. Ah, perdón. Porque falleció no. alguien, ¿no? No, el... se murió Salina. No, por supuesto, pero digo, en alguien de por allá de Pando, alguien, ¿no? Un dirigente que también. No, a este lo metieron preso, porque te acordás que se puso a chupar cuando estaba prohibido beber, cuando estábamos en la pandemia. De acuerdo, sí. Ya, y a este su abogado, lo defendió, que era el presidente del, ¿cómo se llama? Eh, del tribunal de. de la Federación Boliviana de Fútbol de, no eh, me olvida. ¿Ah? Con el comité electoral. Si el comité electoral es su abogado de este, que vive allá en Comic, y sigue enganchado con la federación. Ese es el que ha provocado el lío de San José, el lío de Wisterman, uh -huh. ha provocado el lío en Díestrongue. Ese es un canalla que yo no sé por qué sigue en la federación, pero sigue todavía, y no lo votan. Ese es el abogado de, de, de este otro de otro, otro tipo, ¿me entiendes? Pero a, a, hay que preguntar a la gente de Orway eh, y eso lo vamos a hacer hoy, ¿quién pagó la cuenta? Porque Bien. es verdad, ¿no? Bien. Está bueno. Eh, Muy bien. Es verdad que hay que preguntarle. Toda la razón del mundo. Pero lo que pasa es que la gente eh, justo se fueron a, allá arriba, ¿no? También vos. Pensá mal, dice. Eh, ¿Qué sé yo? La inteligencia al servicio de la maldad rinde más, ¿no? Así si No, preguntar nosotros. ¿no? <risa> bueno. Eh, pero a ver qué pasa. Wisterman tiene que pagar más de 300 mil dólares. ¿Hasta cuándo? 10 días tiene. 10 días a pagar 320 mil dólares. mostrarlo por favor. A ver, dale. Tiene 10 días para pagar 320 mil dólares, así lo informó la Federación Boliviana de Fútbol. ¿10 días de cuándo? De, ¿A partir de cuándo? Desde el viernes, esto fue el día viernes, el viernes, el viernes, cuando hubo la conferencia de prensa. El viernes 21. El viernes 21. Estaremos hablando de hasta el 31. De Hasta repente si esto quieren contar día hábil o no quieren contar... Claro, estamos hablando Nosotros, de la próxima semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves. Hasta el jueves de la próxima. ¿ve? Según la información, dice los fallo el tribunal, fueron de los siguientes montos 69.000 dólares de licio, 39.000 de Venegas, 102.000 de Álvarez, 47.000 de Coimbra y 62.000 del técnico. Soria. Soria. Según el procedimiento, este primer aviso... Si no cumple, después tiene tres puntos por, esta, por estas demandas. No, es por cada una de las demandas tiene tres puntos. Serían 15. Sí, señor. 15 puntos sí, menos. 15 puntos. Chao. Hasta luego. Claro, descontarle 15 queda en situación de, de, de descenso. 321 mil dólares, eso es lo que tienen que pagar. Sí, pero eso no es nada, hombre. Eso absolutamente no es nada. Eh, pero acá dicen si no quiere perder tres puntos dice ¿Mm? tres puntos dice que estaría perdiendo no, no, es no, una sí. por demanda no es un, esto, porque no es demanda colectiva es claro. demanda personal cada demanda son tres puntos cada menos. demanda son tres no y aquí estás hablando ah. de esta es cuatro o tres podemos volver un no, cachito no, no esta lo que pasa es que este, esto es lo que de verdad deben a ver si claro si, si a lo ver esto quiero ver perdón discúlpame pero estás hablando de Licio, Vanegas, Álvarez, Coimbra y Soria. Cinco demandas. Cierto. Son 15 puntos, correcto. Ahora sí, si, si quieren. pueden. Sí, sí. El... No, no, no. Es que eso la gente no lo va a entender. Por ejemplo, eh, Leonel Justiniano, con resolución, hay apelación presentada por el TRD, pendiente de resolverse. Esos son 71.366.67. Después, eh, Ronald Soria... En etapa de ejecución y aplicación de 3 puntos, 62.500, es otra demanda. O sea, parte de las que hay. Después eh, ya pagaron a Gutiérrez, Soria y Vallejos, pero fueran dos mangos, dos mangos locos. Después, esto es lo de Coimbra, esto está en aplicación, quita de tres puntos, 47.000, 102, 102.000. 69.416. Así es difícil que la gente... Eh, lo, ...lo pueda observar, ¿no? Pero esas son, más o menos. Después tiene la de Meleán. Está en etapa de ejecución y aplicación... ...de sanciones. Quita de tres puntos. Meleán son 67.000, que no figura... ...en lo otro. Después tenés 65.000... ...de Jorge Antonio Ortiz. Después... Es una que pagaron por aquí, Oscar El Mundo Vaca, con resolución. Hicieron un acuerdo transaccional de 13 mil dólares. Después hay una de 88 mil dólares de Moisés Villarroel. Ahí está, que esa está en trámite. Después hay una de 28 en aplicación de sanciones y quita de puntos, ya está la de Pedriel. Después hay otra de 40, Rodrigo Morales está pendiente de resolverse, y proceso que no fue llevado adelante, por favor, pero ese es Rodrigo Panegas es el arquero, eh, pero está en etapa de ejecución y aplicación de las sanciones, quita de tres puntos, 39 mil dólares. ¿no? Eso suma, abajo ponle, por favor, la friolera, de millón mil... 1.129.939 dólares. Tremendo. No. Si no aparece alguien con plata, es mejor que se busquen qué hacer. Tal cual. Tal cual. Y ellos no quieren irse. ¿Por qué? Por un tema. Eh, alguien les ofreció el que quiera hacerse parte del club. ¿Cuánto ustedes gastaron? 800.000. Falso. No han gastado esa plata. Muestren, muestren efectivamente cuánto gastaron. No quieren mostrar. Querían, después de 800, bajaron a 500. <coughs> se les ofreció. 200 mil dólares. Ellos tienen en su poder 150 mil, que es de plata de recaudaciones. No han pagado sueldo, no han pagado absolutamente nada. Le han dicho, llévense a los 150, más 200. No se quieren ir. Está complicado. No, no. Este, está, este es más cabeza dura que el de allá, el de Santa Cruz. ...no se quiere ir y no se da cuenta del daño que está provocando... ...porque no va a haber plata para pagar todas estas deudas... ...y el equipo le van a quitar tres puntos, le van a quitar tres... ...le van a saltear las deudas... ...y va a llegar un momento en que... ...pues va a desaparecer la institución... ...ojalá que no... ...sí pero va, Ojalá que no. el operativo ahora imagínense... Eh, ...las deudas contraídas pasaron la institución, otro con técnico... ...y qué quieren hacer ahora, quieren hacer... Eh, una campaña para recaudar socios para recaudar plata para, eh, de los socios, para recaudar dinero ¿por qué no le van a pedir al amoroso, el anterior presidente a ver ¿dónde están los 7 millones de dólares de la deuda? ¿en qué se los gastó? ¿o no? que no, ayude a pagar de la deuda seguro pero lógico seguro. Eh, a ver, la principal dale confianza dice, un jugador ídolo de la hinchada buscan tres personas para que se hagan cargo de la deuda digamos para que reciban la plata un periodista deportivo conocido y que es donde Wisterman, un cochabambino de oro, de reputación, reputación intachable, intachable y amante. ¿Ah? Claro, es difícil. No puedes. Puedes conseguir a estas personas, que solamente hay muchísimas que en estas condiciones. Que ¿Crees que tú, pero la, alguien se va a prestar para esto? La, no, es complicado. A lo que yo me voy es a decir, que consigues esta gente, por ahí de buena voluntad va a haber gente que va a decir, sí, yo voy a hacer un poco el símbolo o la imagen para recaudar la plata. La pregunta ¿Ya? es ¿quién te va a dar la plata? Ese es el punto y no es porque desconfíen de las personas o, o no, los, no los valoren como, como exjugadores, etcétera, sino que ahorita la situación no está como para que la gente, ¿cuánta gente tendrías que reunir para, para solamente 321 mil dólares para, para el martes que viene o el miércoles que viene? A, tendrías que hablar de cuánta? De a mil dólares son 320 personas. Anda en contra sí. a encontrar 320 personas. Que den mil. Que te den Todavía mil dólares, no, pero no, además no. a fondo perdido, o sea, a regalar. Vamos a regalar, no lo van a encontrar nunca. Porque el otro, ¿te acordás que hizo socio de cinco mil dólares y de mil? El anterior presidente sí. Sí. se la llevó toda la mosca esa. Qué locura. Nunca apareció absolutamente nadie. No, está bien la idea, ¿Ves? es muy buena, muy noble, pero. A ver, ojalá alcance, ¿no? Ojalá se pueda. No, no. Y a ver, dar de a 10 dólares. No, olvídate. ¿Necesitas cuánto? Claro, necesitas 30 30 30 mil personas. 30.000 personas. Porque si no eran tenías... capaz de llenar 30.000 para ir a ver un partido de fútbol, menos para juntar plata. Sí, complicado, por donde lo veas. Es muy difícil. Es muy difícil. Y la opción es la que se hablaba durante el último tiempo, ¿no? Hay una persona, o sea, un grupo de amigos que tiene eh, un poco de plata, pero... Mientras más se demore, menos es la capacidad de negociación. Bueno. Ya salió la orden. ¿Tú crees que un futbolista va a rebajar? Si mm. saben que le tienen que pagar. Solo, ahora, si, solo si ve la plata, después sí, puedes. Ahora, eh, ojo, que en Oruro también se quiso hacer algo parecido. Y hay algunos que se hicieron los artistas y no quisieron recibir. Después, cuando el equipo comenzó a irse al tacho, estaban llorando. Cuidado que les pase lo mismo bueno. aquí. Claro. Porque después no va a haber quien ponga el dinero. Así es. Ese es el tema. Por ejemplo, ahora hay dos millones, dos millones y medio. Pero hay para pagar cuánto? Un millón. Pero ¿y después cómo? Hay que pagar un millón y doscientos de planilla A ver, no alcanza. No, es muy complicado. Muy complicado. Realmente pareciera un callejón sin salida a los de Bilster. Es que lo metió este tipo. ¿Eh? Este multimillonario, sin tener un peso, lo metió a la institución en ese, en ese inconveniente. Ese es un problema que lo venimos diciendo nosotros hace cinco meses. Nos ganamos antipatía, nos hemos ganado muchas cosas, aquí en el programa lo hemos conversado tantas veces, pero ahí está, nadie pudo resolver un problema. La plata que él pagó fue plata de la Federación Boliviana de Fútbol, plata de recaudación y falta que informe dónde está esa plata también. Tremendo. Bueno. Es lo mismo que va a pasar cualquier rato con el Estronia. Mañana lo charlamos. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Algo más, don Juan? No, nada. Ya estamos, ¿no? Eh, todos estamos de acuerdo que hay ascenso. 100%. Eso es innegable. Totalmente. El tema es... Eh, hay gente en Santa Cruz que, que no puede salir a trabajar. Es la gente el comerciante. Esa es una ciudad igual que La Paz, que debe tener, qué sé yo, un 30% que se dedica al comercio. Es gente que va a comer estos días. Porque antes, ahora no puede salir. Y antes salían los canallas de la alcaldía y le quitaban sus cosas. Imagínate. Complicado. De una en otra peor, ¿no? Es, es realmente increíble, ¿no? Ojalá que se pueda arreglar. Esperemos. Ojalá que se acabe la gasolina rápido. En los surtidores. Y que por esa vía llegue la solución, ojalá. O no va a tener en qué andar los gamonales, entonces... Bien. Porque ellos son los únicos que tienen derecho a pasar. O sea, yo estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a protestar. Yo puedo protestar, pero déjame pasar si yo tengo ganas de trabajar o no. Claro, es lo que decía ayer la ministra, pues, ¿no? Que paren los que quieran y los que no quieran que sigan nomás trabajando. ¿Por qué tienes que hacer, hacer a la gente cosas contra su voluntad? Es decir, nadie ese te es el, puede. El, ese es el problema. Nadie te puede obligar a hacer algo contra te tu tienes voluntad. Te tenés que levantar a las 4 de la mañana y andar como delincuente, pasando en moto o en bicicleta, a ver si los pillan los tipos medio dormidos o están chupados de la noche anterior para que te dejen pasar. No está bueno, ¿no? No, no, no es bueno para nadie. Ojalá que se pueda Ojalá. A, arreglar, que se le pase. Es que hay muchos niños allí que se las creen, ¿no? Ese es el problema de los padres, les dieron todo cuando eran chicos. Ellos creen que todavía son niños. Pasan de malcriado a prepotente. Y de prepotentes a otras cosas. Y así... Terrible. Terrible. Bueno, Nos, Juan, hasta mañana. Dale, cuídate. A la, la una y media te vemos si en Dios el quiere. deportivo, el número uno, ¿no? Así es. Ahí estaremos. Bien, 11, 26...